Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos con el diseño de nuestro chasis monocasco estudiando los distintos componentes de un panel sándwich, que hemos dicho que era un poco la base del, de la construcción monocasco que habíamos dicho que son las, las pieles y el núcleo. Las pieles a su vez están compuestas por un tejido, por una resina epoxi que las une y eh, que la une también lógicamente al, al núcleo. Empezamos por el primer componente que sería el, lo que es el, el tejido. Existen tres tipos de... De tejidos mmm, con aplicación bastante generalizada en, en la construcción Composite, que son la fibra de vidrio, la fibra de aramida o Kevlar, que es el nombre comercial por el que más se la conoce, y la fibra de carbono. La fibra de vidrio es eh, quizá el estándar, el alrededor de las cuales se, se, se miden todas las demás, resumiéndolo mucho, porque esto es un mundo, no, no es que dé para una serie de vídeos, es que da para una carrera de ingeniería directamente para solamente para este tipo de, de cuestiones así que vamos a hacer un, un, un vistazo muy general te, te aconsejamos que si el tema te interesa en, en la misma web de zona tienes en la sección de enlaces cuestiones de inercia en enlaces tienes un montón de enlaces con información interesante al, al respecto y en la sección de bibliografía tienes libros muy interesantes al, al respecto para ampliar un poquito tu, tu formación eh, lo que decíamos, la fibra de vidrio es un poco el tejido más estándar, el primero que surgió, eh, básicamente son hilitos muy finos de un vidrio, ¿vale? simplemente eh, solidificado en, en, en hebras muy finitas, eh, tiene varias ventajas, la primera de ellas tiene unas propiedades mecánicas buenas, adecuadas, tiene un coste mmm, reducido, es la fibra más barata de todas y por eso es quizás la que más, eh, la que más se emplea. La fibra de vidrio es blanca, cuando tú la compras, en seco, y cuando la empapas con una resina, eh, se vuelve transparente. Lo cual es una ventaja a la hora de construir, porque vemos si hay burbujas o no hay burbujas, como veremos luego en el consolidado del, del laminado. Eh, de modo que al nivel aficionado, desde luego, es un poco el estándar, alrededor de las cuales se miden. Igual que el acero es para la construcción de chasis, eh, la fibra de vidrio es un poco el estándar a la hora de construir un, un monocasco. El segundo tejido eh, empleado es la, la fibra de aramida, el Keblar, que es un tejido de color amarillo muy, muy característico, eh, que tiene mmm, alguna ventaja muy importante, como por ejemplo una altísima resistencia a la abrasión y a la mmm, penetración. Eh, la abrasión, es decir, que tú lo arrastras el Kevlar y no se desgarra, eh, se utiliza, por ejemplo, en, en, cuando se construyen fibra de carbono en las zonas que, que se prevé que puede haber eh, rozamiento, se utiliza el Kevlar para, precisamente, evitar que se desgarre con tanta facilidad. Y la resistencia a la penetración, pues es conocida su utilización pues en los chalecos antibalas, eh, en bandas de protección contra los pinchazos en neumáticos, en bicimontañas se ha utilizado muchos años, eh, y es un poquito las, las ventajas que tiene. Eh, tiene inconvenientes también. Primero, es más, más caro que la fibra de vidrio. Es una fibra muy dura y muy difícil de cortar. Necesitas eh, útiles especiales. Si utilizas una tijera normal, va a perder el filo enseguida y vas a ser incapaz de cortar el Keblar. Y la aplicación en nuestros campos es más limitada. Por último, tenemos la fibra de carbono, que es un poco la joya de la corona de las, de las fibras. Eh, es la fibra que tiene las mejores propiedades mecánicas. También su coste es mucho mayor, es aproximadamente unas seis veces más cara que la fibra de vidrio. En los deportes de ciencia como decíamos, como el, como el peso no es la prioridad número uno, tenemos la ventaja de que podemos funcionar con fibra de vidrio estupendamente sin tener que ir a, a la fibra de carbono, pero en el deporte del motor eh, este ahorro de peso lo, lo paga todo y y van directamente a la fibra de carbono. Logra unas rigidez, la rigidez más elevada, con el peso más contenido, desde luego, eh, si es posible acceder a ella, es el material con las mejores eh, propiedades mecánicas. También es posible encontrar tejidos mixtos, en los cuales se combinan varios materiales, como hemos dicho, no es infrecuente ver la fibra de carbono combinada con el Kevlar, en un tejido que tiene un determinado porcentaje de carbono y un determinado porcentaje de Kevlar, este último le aporta esas características anti antidesgarro. ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo.